Quiero poder dejar atrás el resto, darme un respiro, al fin poder ser todo lo que yo quiero. Y por si me muero, saber que he vivido y que lo completo, aunque tarde. Tú no sabes cómo arden esas noches frías cada que me miro, pero estoy sin ti. Si piensas en mí, tal vez te vas a demostrar lo que es fácil decir. Para ti nunca fui más que otro comodín, una segunda opción para hacerte feliz. Y te vi en el momento exacto, no fue para tanto, es suficiente para detenerte Saliste volando Basta de promesa hoy ya no regresa Que tonto que borró problemas por ti Ni todas mis fuerzas Y tú la princesa que vino Solo para ponerme fin No existe certeza que sea sal del miedo que rompe no deja seguir Si llega a entregarte mi vida Cuando te marchaste Sentía morir porque ya no estás conmigo y eso me lastima Una vida sin ti, ¿pa' qué quiero yo esta vida? Es la pura verdad, que tú ya no me amas más Y mi corazón se parte en no tenerte en realidad Aunque yo sigo esperando alguna señal Hago todo bien pero me sale Pero me sale mal Quiero renunciar Quiero renunciar Quisiera que fuera mentira Pero vida así no funciona me Maté por tu amor Me callé en mi dolor Y sabes que el tiempo no perdona A donde iba siempre te veía Reflejada en cada persona Te amé demasiado Hasta que entendí que quien te ama No te traiciona y no ya otra palabras soy tan solo quiero perderte Es que yo ya no quiero verte, perdí esa magia y me hiciste más fuerte Me cansé de tenerte y perderte, quererte y a muerte y tú suficiente Siempre tan ocupada, la defensiva siempre tan ausente Siempre lucho por lo nuestro, pero sabes que el amor no es infinito Contigo nada era lo mismo, nunca pude salir de tu laberinto Me dolió ver que todo acababa, pero no te necesito Siempre intenté arreglar los problemas Pero me callaban tus gritos Y ya no estoy para juegos tontos No voy a drogarte, ya te puedes ir Nunca me quisiste, ya dímelo pronto Para seguir mi camino sin ti Juro que no es fácil Pero es lo mejor para que ella pueda ser feliz La única vez que gané en esta relación Fue cuando Porque te perdí yo oh, sigo Silent Rap Hot now, Records Junto al Maya Junto al Maya